Irracionalidad Muchas veces Pensamos irracionalmente Todos alguna vez Hemos estado en una situación desesperada Hemos tenido problemas Y cuando estamos al borde del abismo A punto de tocar fondo En medio de nuestra desesperación E incertidumbre Acudimos a lugares Personas O situaciones equivocadas en busca de una respuesta. Tenemos el agua al cuello. O al menos. Eso pensamos. Buscamos cualquier consejo. Que aunque efímero. Nos ayude a parar con este sufrimiento. No nos percatamos. De que la respuesta. Está frente a nosotros. Consulta la trick A pesar de que nos jactemos. De nuestra horrible vida. Y la irracionalidad nos lleve por caminos oscuros. Al final del día. La respuesta siempre será la misma. Trek, trek, trek, trek, trek, trek. Y aquí, estas trenzas de niña muerta. ¡Un poquito de luz! Si hay una presencia en este lugar, que se manifieste, que se comunique uh, uh. ¡Devuélveme mis zapatos! ¿Por qué el mundo no es como yo quiero? ¡Nada es como tú quieres! Explícate. Mira, mi amor, te explico. El mundo tiene una organización natural, y es como es, y... ¡Tú no lo puedes cambiar! ¡No le grites a la niña! ¡Siempre eres grosero! ¡Yo hago lo que se me da la gana! Mira, amorcito, si te pones así, mejor nos vamos. Uh. ¡Ay! ¿Te ayudo? Sí, ayúdame por favor. Más rápido, inservible. ¡No me manosees! Listo, ahí estás bien. Porque tengo que trabajar todos los días en un trabajo que no me gusta. Oye, tú trabajas así y ahí porque así lo quisiste. Tú eres libre. Asume las consecuencias de tus actos. ¿Por qué me superó si yo no lo he superado? ¡Ah! dejar de pensar que lo necesitas para vivir. O tal vez... ¡No! <ríe> Deberías dejar de ser tan irracional.